El número ganador del sorteo anterior, el 25-23, así comienzan a jugar las balutas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Durante mayo y junio, recarga y compra paquetes en los puntos de venta de Supergiros a todos los operadores por montos iguales o superiores a 5 mil pesos y participa en los sorteos semanales de smartphones, tablets y parlantes, consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy en la primera balota tenemos el número 0 en la segunda balota tenemos el número 9, en la tercera balota tenemos el número 7 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 6. 0976 es el número ganador del sorteo de hoy, 8 de mayo del año 2023. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número.